Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos. De lo que se trata es de transformarlo. ¿Qué es lo que quedó de la revolución? La revolución es un proceso de transformación económica, política y social que se produce a nivel estructural de manera profunda y relativamente rápida en el tiempo. Este tipo de cambio ya se había producido con anterioridad en la historia, pero es en la Ilustración cuando se vincula con la idea de progreso y adquiere su significación actual. Es en ese momento en el que la reflexión crítica sobre las estructuras de poder dominantes a lo largo de la historia pone de relieve la urgencia y la necesidad ética de avanzar hacia cotas más altas de civilización y hacia un modelo más justo. Con el Romanticismo se le añadió la épica, la exaltación de las emociones, el dramatismo y la acción heroica. Pensar la revolución significa, en primer lugar, hacer una crítica racional del orden de cosas existente para justificar éticamente por qué se ha de cambiar. En segundo lugar, significa diseñar unas estructuras económicas, políticas y sociales más justas, justificando racionalmente su viabilidad y asentándolas en unos valores alternativos que puedan dar sentido al modo de vida de las personas. En tercer lugar, significa debatir y concretar los pasos a seguir y el procedimiento. Cómo conseguir la adhesión y cómo vencer las resistencias, si se usará la violencia o no. Cómo se tomarán las decisiones, si el liderazgo será personal o colectivo y el proceso, vertical u horizontal. ¿Cuáles eran las prioridades, el ritmo y el orden de los cambios, así como el modelo de transición? ¿Han servido las revoluciones para transformar la realidad y poder conseguir un mundo más justo? Cuando sus fuerzas han sido inferiores a las de los poderes que querían derrocar, han acabado en un baño de sangre y en un proceso de involución. Cuando se han logrado imponer, como diría Platón, no acaban siendo dirigidas por los más sabios, sino por los más ambiciosos convirtiéndose tarde o temprano en sistemas totalitarios en los que la represión que se inicia con los opresores acaba ejerciéndose sobre los disidentes, en una feroz competición por demostrar quién es el más puro defensor de las esencias del nuevo orden. Cuando las revoluciones decaen, retornan las viejas injusticias agravadas y seguidas de una mentalidad aún más reaccionaria de la misma manera que hemos reflexionado de forma crítica sobre los efectos perniciosos de los tópicos del amor romántico, quizás ha llegado el momento de plantearse si no habríamos de hacer lo mismo con la revolución. Su demanda algo pueril de la inmediatez en los cambios en una sociedad que es compleja y diversa, que con frecuencia ni desea, ni comprende, ni acepta el nuevo modelo que se quiere imponer a la fuerza desde una supuesta superioridad moral que parece que legitima a una parte de la población para poder actuar sobre el resto como si fuera un despote ilustrado. La urgencia y la necesidad de esos cambios que llevan a una justificación del uso de la violencia o a la exigencia de llegar a matar o morir por la causa. ¿Significa esto que nos hemos de resignar a aceptar la injusta situación actual sin la posibilidad de pensar que otro mundo más justo es posible y realizable? Esto nos retrotrae al viejo debate entre reforma y revolución y nos lleva a preguntarnos ¿en qué países se ha progresado más hacia un modelo económico, político y social equitativo? ¿Y cómo esto se ha conseguido? Pues ha sido el trabajo, aparentemente gris pero riguroso y constante, realizado a lo largo de años y años desde las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil, por hacer posibles los diferentes tipos de derechos, políticos, civiles, económicos, sociales, ecológicos y culturales, por mejorar y corregir las deficiencias estructurales, por conseguir complicidades y alianzas con los diferentes colectivos sociales, por intentar hacer comprender que beneficia a todos tener un modelo más equilibrado, distributivo e inclusivo. La épica de la revolución protagonizada por los más luchadores, que se han arriesgado y sacrificado hasta el infinito, hasta llegar a la muerte heroica en su intento de conseguir un mundo más justo? Al final, ¿ha servido para una transformación real y efectiva de las cosas? Más bien al contrario, ¿ha servido para reavivar y justificar la emergencia de movimientos reaccionarios que en la actualidad, apropiándose del lenguaje de la épica revolucionaria, tratan de imponer un orden más injusto, discriminatorio y desigual que quiera acabar con la misma democracia. Su revolución es más fácil porque no se cuestionan ni su superioridad moral, ni el uso de la violencia, ni la imposición a la fuerza, ni su dogmatismo, ni el establecimiento de jerarquías y privilegios, con el añadido de que disponen de los medios para poder intentar implementarla.